Dicen, dentro de la lógica que tiene eh, el, el BID o estos organismos internacionales y esa lógica eh, donde solamente se tiene que favorecer a ciertos sectores de la población, dice que los subsidios y los bonos sociales deberían estar focalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente deberíamos subsidiar o darle bonos sociales a la gente de menores ingresos en el país. Y eso desde el punto de vista de la política, del gobierno de la política de Estado, eh, nosotros no lo vamos a hacer porque nosotros lo que estamos buscando es mejorarle la vida a todos los eh, a todos los pobladores del, del, del país.